¿Cómo estamos, gente? Muy buenas tardes. Hoy tenemos invitado a Pocho Crito de Cer Argentina. Pocho Así que para saber de él, le voy a pasar un video referendo sobre Pocho Crito para que él se presente en nuestra programación de radio, radio renovado por mi testimonio sobre su vida. Así que vamos a hacer un video de Pocho Crito. Bueno, acabamos de tener a Pochoclito. Él es el payaso cristiano de Argentino. Así que vamos a poder entrevistarlo a Flavio. Así que vamos a poner la música de fondo para poder hablar con Flavio, Pochoclito. Ya lo tenemos, ya lo tenemos en pantalla a Pochoclito. Que te conectes a la transmisión. Eres Pochoclito desde Argentina. Ya lo tenemos en vivo en directo. Acá en tu radio renovado por Cristo, desde Argentina y Perú, Pochoclito. Dale un fuerte aplauso a Pochoclito, por favor. Y nos vamos a enlazar con Flavio Pocho Cristo, desde Argentina. Así que vamos a conectar. ¿Cómo estás, querido Flavio? Muy buenas tardes. Estamos en la cuenta ah, de FAM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones de lo alto. Qué alegría poder estar hablándoles por acá a toda la gente linda de Lima, Perú. Qué bendición, señor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Fabio? Un gusto poder tenerte acá en la tecnología de Radio Renovado por Cristo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es, Pocho? Queremos saber quién es Pocho, ¿pi? Bueno, mi nombre es Fabio, eh, conocido como el payaso Pochocleto, soy de la ciudad de Rosario, Argentina. Y bueno, Pochocleto eh, es un payaso cristiano que lleva la palabra de Dios a grandes y a chicos. Amén, Pochocleto. Cuéntanos, ¿cuál es tu llamado que Dios ha hecho en ti? ¿Cuál es el llamado que tú tienes? Cuéntanos acá a la gente, al público que está viendo la tradición. Bueno, te cuento un poquito de mi testimonio, Jorge, cómo empezó lo que es eh, Pochocleto. Pochocleto no era un payaso eh, evangelista, era un payaso común y corriente en el cual eh, yo tenía un, un carrito por orero. Eh, en el cual hacíamos como, no sé cómo le dicen allá por oro palomitas eh, pochoclo y bueno eh, salía con mi carrito por orero y un día me contrataron para, para una escuela en la cual preparo mis bolsitas de por oro era para 300 chicos eh, para 300 chicos el evento entonces preparo mis bolsitas de poro para el día del niño y entonces digo, quiero llevarle algo distinto a los chicos. Y fue ahí que le dije a mi mamá, mamá, ¿me vas a hacer un traje de payaso para llevarle algo distinto a los chicos? Cuando me voy con mi carrito, llevo a la escuela, me atiende la directora y la directora me dice, qué falta de respeto, la suya. Eh, dice, mire, la hora que recién está llegando usted, hace tres horas que lo estamos esperando. Yo tenía que estar a las 11 de la mañana, eran las 9 de la mañana y me fui un rato antes para acomodarme todo, ubicarme en el lugar donde me iban a asignar y le digo, ¿por qué? Si yo soy el de el del pororó le digo, yo no soy el payaso que contrataron ah, vos no sos el payaso me dice entonces ahí nomás me agarró así Jorge, me agarró así me tiró así para la escuela y me metió ahí adentro y me llevó así de la mano a la dirección y entonces yo le decía a la directora, no oh, directora yo me porté bien, no hice nada y agarra y fue ahí que, que me dice, mira, el payaso no, no falló, me dice, vos te animarías a actuar eh, para los chicos y yo le digo mire, nunca nunca actué nunca nunca estuve enfrente de tanta gente y bueno, fue ahí que me, me volvió a agarrar de la mano así como un nene y me puso delante de todos los chicos y ahí empezó lo que era Pochocleto, pero no conocía del Señor. Eh, con el pasar de los años, Pochocleto lo, lo guardamos eh, en una valija y quedó. Cuando, que son, en el camino del Señor, un pastor amigo me, me propone actuar, hacer una actuación del de hijo pródigo, eh, y me decía, vos tenés ese don, ese talento para... Para poder, ...para poder llevar este, este personaje y este mensaje para los chicos. Entonces yo le decía, no, no, hace mucho que no actúo, no hago nada para los chicos. Y me decía, dale, dale. Y le decía, no, no, no. Entonces me puse en intimidad con el Señor, me puse a orar... ...y fue ahí que, que me di cuenta del, del llamado que, y el don que el Señor me había dado. Y bueno... Y ahí empezó lo que es hoy en día Pochocleto. Eh, bueno, Pochocleto ahora estamos eh, trabajando mucho con lo que es eh, comedores. Eh, actualmente estoy colaborando mucho en lo que es comedor, eh, escuelita de fútbol con chicos con discapacidades. Ahora vamos a abrir una próximo en lo que es acá, a Rosario, en Zona Norte donde hay chicos con diferentes discapacidades, chicos de la calle. Y esto, Jorge, lo hacemos eh, todo a pulmón, con la ayuda de mi familia y, el, y en especial con la ayuda del Señor. Claro, claro. El Señor siempre nos da ayuda, ¿no? Para hacer las cosas. con Amén. ¿no? Eh, cuéntanos, Pochoclito, pues, ¿cuántos años tienes sirviendo al Señor? ¿Cuántos años tienes sirviendo al Señor? Mirá, eh, en el Señor, o sea, hemos todos tenemos caídas, nos levantamos y sirviéndole al Señor hace aproximadamente entre seis y siete años que estamos sirviéndole al Señor y bueno, eh, ocho pleto, como te decía, hace más, más años. Eh, bueno, mirá, como te comentaba anteriormente, eh, yo lo que es. Eh, ayudamos a lo que es comedores, eh, eh, tenemos las colitas de fútbol, eh, también ayudamos a chicos eh, con di diferentes discapacidades, de gente que lo necesita, y yo a eso lo, le puse un nombre que se llama Cadena de Bendición, en las cuales yo, mucha gente se contacta conmigo y trato de, de ayudarla a la gente, esto es todo por, a través de las redes sociales, y ayudamos a muchos chicos con discapacidades, ayudamos a Héctor que necesitaba en su momento eh, una silla postular y pañales, eh, publiqué en las redes sociales y mucha gente se solidarizó con lo que es eh, la silla postular y pañales, y bueno, eh, no solamente con Héctor, sino con Gaby, Jan, y bueno, y así vamos ayudando. Y Yo siempre le recalco y le digo a la gente que esto es una cadena de bendición en la cual eh, yo, te, eh, yo te ayudo, te bendigo y vos tenés que seguir bendiciendo. O sea, no no te quedes con, solamente con la bendición, sino que sea una cadena de bendición para muchas muchos más hermanos y ahí sembramos la semillita en cada en cada persona. Hay mucha gente que está apartada, que no conoce del Señor y bueno... Eh, es ahí que tratamos de sembrar la semillita en ellos y dejarle el, el verdadero evangelio. Ok, Fabio. Tu verdadero nombre es Fabio, ¿no? Fabio, Fabio. Fabio, Fabio. Ah, ya te conocía con Cochopito. Ah, me acordé, no, Fabio. Ah, Cochopito es tu nombre artístico, ¿no? Pochocleto es mi nombre artístico. Fabio Robles, mi nombre verdadero. Wow, qué bendición, Fabio, claro, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos acá en Instagram, estamos compartiendo la transmisión. La gente está viendo sí, la transmisión por Instagram, por Facebook, y a través de la radio también, ¿no? Están señales saliendo a través de la radio. No hemos olvidado, vamos a grabarlo. grabarlo. Ya, ahora sí, estamos grabando la transmisión. Yo, todo para que todo quede grabado transparentemente para la gloria de Dios. Otra vez otra pregunta más, Fraga. Me gusta muy, muy preguntón en, la, en, la, en las entrevistas, la ¿verdad? A mí me encanta hacer preguntas. ¿Cuál es tu versículo eh, bíblico y favorito que Dios trae, ¿no? ¿Qué tú usas? ¿Tu versículo favorito? Eh, ¿Cómo me puedes repetir? Que... ¿Cuál es tu versículo favorito que tú tienes? Bíblico de Dios. Mira, si soy sincero, me gustan muchos, eh, muchos versículos, pero hay uno que dice, entuce al niño en su camino para que cuando sea grande no sea parte de él. Ese es uno de los versículos que mayormente trato de, de plasmar en mí, porque los niños son las generaciones futuras, son... Son las perlitas que el Señor nos dio y van a ser las generaciones futuras para los años próximos. Y si uno siembra una semillita, como diría uno, correcta en el camino del Señor, eh, es, es muy bueno y muy de bendición para, para nuestras vidas y como familia también. Claro, Flavio, me entiendo, me entiendo, ¿verdad? Ahí se ha conectado nuestro hermano Nayves desde Panamá. Nos está viendo desde Panamá la transmisión. Estamos Amén. Saludos a toda la gente de Panamá. Argentina. Así que toda la gente está que se conecte a esta hora. repente en otros países están de hora de almuerzo, están descansando. Pero acá en Perú son las 3 y 47 de la tarde. Y allá en Argentina son las 5 y 47. 5 y 47. Perfecto, wow. ¿no? Es ahora. Qué, qué tremendo cálculo, en verdad Amén, Cuéntame. sí esto, esto de la, de la tecnología eh, nos abrió mucho, mucho las puertas a varios artistas eh, yo me tuve que ir amigando con lo que es la tecnología Jorge, porque no era cero tecnología y bueno eh, con esto de la pandemia acá en Argentina y en todo el mundo eh, fue ahí que empezamos a hacernos amigos de la, de la tecnología, esto de lo que es Steam, Instagram, Facebook, y bueno, eh, que uno que uno no conocía, eh, y se nos se nos hacía muy, a veces muy, muy difícil el, el estar hablando así, porque una cosa es estar actuando eh, adelante de los chicos y tenerlo ahí, que te toquen la cara, se saquen fotos con vos, y es muy diferente el estar actuando y no verlo no verlo a los niños, la cara la, de felicidad, eh, sus gestos, eh, se nos hace muy difícil. mira si me, me das un segundito, sí. Claro, claro, te esperamos, te esperamos, a ver, te damos un segundito. Si me das un segundito, eh, te, te enseño, mira a hacer, y les enseño a los chicos, eh, porque no solamente de Panamá, quiero saludar a la gente de España, eh, a la familia sala Ramírez, a la gente de Santa Fe, a Yam, eh, Eliam, y, y bueno, a Valentín de Rosario, y bueno, y a toda la gente que nos está viendo, le mando un beso muy grande. Mira, te quiero enseñar a vos y a todos los chicos que nos están viendo, eh, hacer una espadita. Para los que claro. ya me vienen siguiendo y me, me, vienen, me vienen ya viendo, Jorge, eh, vamos a enseñar otro tipo de, de espadita. Les voy a enseñar, a, bueno, esto va para los chicos de Perú. Voy a enseñar la espadita que ya venimos aprendiendo: que es doblamos ahí, doblamos acá, y acá tenemos una, dos y tres. Luego lo agarramos a la mitad, mira, Jorge, lo agarramos a la mitad y lo doblamos así, así, así. Ay, esperen que sea. Se complica porque estoy muy cerquita del celular. Ahí me pongo un poquito más atrás, ponemos así, así, lo ponemos así. Ahora se ve bien y lo hacemos así. ¿Y qué tenemos acá? Una espadita. Y con la misma espadita, mira, si lo ponemos así de frente, tenemos la nariz, las orejitas y las patitas. Mira, lo llevamos así, lo llevamos así. Y cuando llegamos al final, lo doblamos así. Así, mira. lo ponemos así. Y hacemos así. Mira. ¿Y qué tenemos ahí? Un hermoso perro salchicha. Mira. Y si me das otro segundito, Jorge, vamos a enseñarle a hacer. El público y la pantalla es tuyo, ¿Cómo Todo es tuyo. <risas> Si me das otro segundito. Les enseño a hacer otra espadita, mucho más fácil. La doblamos así, como hicimos en la anterior. Ahí está. La vamos así. La apretamos acá. Hacemos así. Que nos quede así. Tipo un pececito. Así. Y este lo pasamos por acá. Mira, mira. Lo pasamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Nos saca una hermosa espadita. Espero hayan aprendido. Chicos, esto lo pueden ver por mis redes sociales. Cómo se hace una espadita. Claro, Pochoclito. Así que dile a la gente de todas las naciones que van a ver esta transmisión: va a quedar grabado, va a estar subido por YouTube, por las redes Amén. sociales de todos los Así que queremos decirle a la gente dónde te podemos encontrar. Todavía no se acaba el programa, todavía no se acaba la entrevista, porque vamos a hablar un poquito más también, ya estamos con tiempo. A ver, dile a la gente dónde te podemos encontrar, Flavio, Pochoclito. Bueno, mi, mis redes sociales me pueden encontrar. Por Instagram, arroba pochocleto.elevangelista. Por Instagram, arroba punto, pochocleto. Perdón. Por Instagram, arroba pochocleto.elevangelista. Por Facebook. Página oficial, pochocleto. Por YouTube, pochocleto. Ok, ya saben todo el público televidente que están viendo la señal. Así que Pochocrito lo a encontrar en Instagram, en su canal de YouTube, y a suscribirse y a aprender todos los diseños que hacen de Globo. La espadita, el perrito y muchas cosas más al pochoquito En verdad es un gusto Pochocrito poder tenerte acá, pero todavía no acabamos porque tenemos más todavía. Vamos a compartir contigo gusto, algo más. El gusto es sí. mío, el gusto es mío de poder estar hablándole a toda la gente de de Lima, Perú, y a toda la gente que nos, nos está escuchando y vamos viendo. A, vamos a compartir un videito que tengo acá, tuyo que no pasaste. Vamos a compartirlo. A ver. No quieres saber? Ahí estamos, ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. vamos a ver el videito. Ven la imagen, Pachoclito? Ahí, ahí, ahí está. Ni, lo vamos a pasar, Omar. no sé qué está pasando, que no quiere... A ver, a ver, a ver, no quiere salir. Hay que yo solo. <risas> sí, sí. Vamos a hacer, vamos a verlo de otra manera, ¿ya? Vamos a pasarlo por YouTube. Hay opciones acá, no. La gente se puede quedar ver tu video. Y la, las cosas en vivo son así. <risas> siempre pasa, siempre pasa gente público, porque eh, hay, que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. La paciencia nada más. Ahora sí, vamos a compartir el video. Ah, la tecnología la tengo acá. Acá está. Hola. Bueno. bueno, ahí vamos. Hola, donde vamos a jugar a cantar y divertirnos. Y sobre todas las cosas, aprender de la palabra de Dios. Antes de despedirme, quiero hacer una oración contigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Querido Dios, te pido que me ayudes a entender lo que leo en la Biblia. Ayúdame a aplicar lo que aprendo en mi propia vida. Amén. Bueno, amiguitos, Esto ha sido todo. Te mando un beso muy grande y no se olviden de suscribirse. Acá, acá, acá. acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Wow! ¡Qué genial es la tecnología! Amén. amén. Es Pasamos otro amén. video porque la gente... ¿Pueda ¿Qué? saber más de ti? Pronto, pronto se, van a, se van a venir muchas cosas eh, de Pochocleto, muchos devocionales. Eh, en los que, chicos que me siguen por las redes sociales ya saben más o menos las cosas que se están por venir. Se va a venir eh, algo muy lindo. Estamos trabajando en un proyecto muy, muy hermoso con varias gente en la cual vamos a hacer la casita de Pochocleto. Y bueno, eh, los espero a todos y, eh, Que me sigan por mis redes sociales Y como te decía no, no, no. Eh, Donde va a haber devocionales de Vamos a enseñar lo que es la palabra del Señor Y vamos a ir Interactuando con la gente también Me pueden escribir por Messenger Instagram y bueno eh, Todos los mensajitos van a ser Respondidos y en los cuales eh, También voy a mandar Saluditos y bueno, y ahí van a poder Interactuar más los chicos conmigo Pochoclito, vamos a presentar a la gente que se si suscriban a tu canal. Vamos a pasarlo. Así que este es el canal de Pochoclito. Acá está. Pochoclito de maquillista cristiano. Ese es tu canal. Amén, así es. Ese es mi canal de, de YouTube, creo. Si sí, no me de YouTube. Sí. Ese es tu canal. Así que videos, Acá están todos los videos. A un video especial pasamos con Choclito. Devocionales eh... para niños. A ver, este... Creo que esa es una presentación, me parece. A ver, vas a pasar ese devocional prédica para niños. Ver, para que la gente sepa de lo que tú haces. Donde también hay saluditos de varios artistas también de Argentina, de Hermanos, también como <fueledad> nuestro amigo. <ríe> sí, aquí. ¿Sabías que eres parte de la familia de Dios? Amigos, ¿Amigos? a mi idea que tuviera Jesús. Sí, naciste adentro de la familia de Dios. ¿Todavía no recibiste a Jesús en tu corazón? Invita a esta gran familia de Cristo. La palabra de Dios dice en Juan 1.12. Vamos a jugar, así lo entendemos mejor. ¿Qué les parece a mí? Ahí tenemos todas las la, la didácticas, las dinámicas para que los chicos vayan aprendiendo de lo que es la palabra del Señor y vayan vayan jugando. Claro, claro. Vamos a escuchar, vamos a escucharte aquí, porque tenemos a en vivo, y así nomás las entrevistas no, no suceden, así nomás, porque vemos las agendas de los artistas, lo que tú tienes en tu trabajo, y todo, ¿no? Ahora, cuéntanos, ¿qué se siente ser Cochoclito, Fabio? mira eh, el ser payaso es volver a hacer un eh, sacar el niño que llevamos dentro. y eh, Yo cuando hago un show, eh, no solamente para los niños, sino para los grandes y abuelos, para todos, para todas las edades. Y llevarlo, hacerlo, volver a, a su niñez. O sea, es por eso te digo, el, el show y el espectáculo de... El pochocleto es para grandes y chicos, no, no importa las edades, no es, lo importante es eh, sentirse bien y sentirse un niño. Claro, claro, verdad. Sac sacar el niño que uno tiene adentro, ¿no? Porque todos tenemos, Exactamente. Un, niño. Todos tenemos un niño, o sea, nadie es no, yo todos hemos sido niños, ¿sabes? Y ese niño que Dios nos saca, es tremendo cuando uno es niño, ¿no? De su infancia, es tremendo. Yo como quisiera regresarse al niño, ¿verdad? Sí, eso, eso es cierto, eso es cierto. O sea, eh, yo cuando me pongo el traje de pochocleto y estoy delante de los niños, eh, soy, soy un niño más. Así que por eso cuando hacemos el show tratamos que todos nos, nos sientan, se sientan como niños en el espectáculo. Wow, qué, qué bendición, ¿eh? Qué bendición saber ser como un niño. Bueno, Flavio, en verdad, bueno, quiero decir... Sí, eh, sí, como sí. Disculpa que te interrumpa. Eh, el show de Pochocleto, como te decía, es para grandes y, y niños, y también para gente que no conoce del Señor, porque es ahí cuando voy, voy actuando y voy sembrando la semillita en familias que no conocen del Señor, y bueno, siempre, siempre voy voy actuando y voy tirando tirando esa semillita para que vaya creciendo. O sea, por eso te decía que no, so, no solamente el show es para toda gente que conoce al Señor, sino también para la gente que no conoce al Señor. Y dice, wow, o sea, se puede predicar eh, siendo un payaso y llevando este, el mensaje del Señor. Wow, qué bendición, Fabio. ¿Y qué les quiere decir a la gente que estamos pasando esa pandemia? Se ¿no? quiere decir pandemia, cuarentena, ¿no? En, ahorita la gente de repente está en los hospitales, después engancharte aquí en el Facebook, también, viendo transmisión. ¿Qué mensaje le dejarías a esa gente o a la gente que está en los hospitales? Amén. Mira, eh, yo siempre le digo a la gente que. Dios nos dio dones y talentos en los cuales eh, como yo decía anteriormente lo tenía guardado en una valija y si el Señor nos dio dones y talentos tenemos que empezar a, a usarlos, a implementarlos y no solamente porque el Señor me dio un don y talento eh, me quedo ahí sino también tenemos que ir eh, estudiando para ir mejorando nuestras, nuestras habilidades, nuestro don y talento y a toda esa gente que están los hospitales, eh, que existe un Dios que todo lo puede. O sea, que hay que confiar y descansar en el Señor. Amén, Chupito, en ¿verdad? En ¿Verdad? Te cuento una experiencia cuando yo fui a un hospital, vivía tantas Amén. camas, vivía tantas camas, y yo decía, wow, ¿cu ¿cuándo acabarán las camas ¿no? que están en cola? ¿no? Pero yo en ese instante cuando fui al hospital comencé a orar por cada uno comencé a decir, señor sana a esta persona, sana a esta sana a esta, sana a esta, sana esa y eso es lo que se me metió en la cabeza como un hijo del señor ¿no? Man. orar Man. por los enfermos ¿no? que están en los hospitales y comencé a orar, orar, orar mentalmente y orar, ¿no? esta es la experiencia que he tenido dentro de un hospital y es tremenda y es tremendo, Pochocleto, ¿verdad? Algo que nos puedas contar más ¿no? sobre tu vida, aparte de Pochocleto, ¿qué es lo que tú haces en lo personal? Y bueno, en lo personal, mira, Pochocleto, soy, eh, soy Fabio, como te decía, mi familia está constituida por mi esposa y mis dos perlitas, mi nena Delfina, de 13 años, y mi nene Valentín, de 8 años en los cuales, eh, como te decía, nosotros trabajamos en, en familia, en lo que es esto, pochocleto, eh, el día a día en llevar el mensaje del Señor y bueno, y ir ayudando a otras personas que conozcan del Señor también. Ok, Flavio, qué gran bendición. En verdad yo he visto tus redes sociales, tus cuentas, y en verdad haces una obra muy grande de Dios en verdad. ¿no? Estás en hospitales, estás cogiendo... ...capacitada, bastante Amen. gente ahí apoyando, ¿no? Haciendo cosas para los niños, ¿no? Y cuando todos nos pero tú estás ahí, ¿no? Este es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, ¿no? ¿No? Amén. Es como te, como te decía, o sea, esto lo, lo, nosotros lo trabajamos eh, el día a día eh, a pulmón y con la ayuda del de, de Señor. Acá no hay organización, política ni nada o sea, esto es todo bajado del cielo y como te decía, cuando ayudamos a gente a, a Héctor con su silla postular a Ian, a Gaby eh, o sea, fue todo del boca en boca como se dice acá en Argentina el de boca en boca y las colaboraciones y las donaciones de la gente y el saber que la gente te ayuda es es eh, a uno eso le llena de gozo el saber que está haciendo bien las cosas para, lo, para Dios. O sea, porque vos publicas que necesitas eh, ropa, eh, pañales, y la gente te manda un mensajito, yo tengo, yo tengo pañales, yo tengo leche, yo tengo esto. O sea, eh, te das cuenta que estás haciendo bien las cosas, que estás obrando bien para el Señor. Claro, pues Choquito. ¿Y dónde, en caso tú quieras hacer un llamado, porque ese video lo vas a tener grabado? ¿Cuál es el número telefónico para poner acá en pantalla ahorita? ¿Me dictas? Bueno, te digo, más. 549-341-6. 6 ah. seis. Seis, 62. Ya. 82. 94 82 94 más 54 9 341 66 28 294 Sí, o si no, eh, pues como te decía, Jorge, me por las redes por mis redes sociales, en mi página oficial de Pochocleto, ahí está mi número de, de teléfono también o por me, me puedes contactar por mis redes sociales, como en, por me, sin Instagram. Ok, pochotito. Pues Quería pasar acá tu número para que la gente que va a ver ese video, quieren hacer un apoyo, una ofrenda, ¿no? Para la gente que necesita. Yo sé que una gente, algo Amen. que aprendí del que tú das, que sin dar a cambio de nada, Dios te hace grande, ¿no? Esa es en la humildad de uno, ¿no? es el corazón que uno tenemos. No, en dar Amen. algo a cambio de algo, no, darlo de corazón, no, porque nadie está libre de nada. Nadie está libre de nada, mañana tú puedes estar enfermo, un libre, algo, necesita un pañal, una leche. Pero ese, ese, en dar ese de corazón te va a ayudar muy grande a la otra persona. No, chuquito Bueno, pues para ah. para ir calentando el ambiente. Quiero que hagas un shot pequeño, y, y decir, esto pero hazme una animación como tú animarías a los niños, ¿no? Haz una animación especialmente para los niños, para la gente que está en los hospitales, ¿no? Eh, para poder yo sacar ese pedacito y pasarlo a, a la gente de los hospitales. Bueno, como te, como te decía eh, anteriormente, bueno, yo lo, lo que te mostraba era la, la espadita, podemos te, te puedo contar un, eh, un chiste, porque se hace muy, se hace muy difícil acá. Eh, ahora tengo poco espacio para poder hacerte un show claro. bien para, para lo que es, para los chicos. Pero te puedo decir, mira, eh, para los chicos, ¿cuál es el apóstol que tiene el auto más veloz? A ver si lo saben esto. ¿Cuál es el apóstol que tiene el auto más veloz? El apóstol que tiene el auto más veloz es Juan. ¿Sabes por qué? Porque tiene primera, segunda <risa> y tercera. Y mira, y te cuento te cuento otro chiste así, rapidito, rapidito, rapidito. El último animal que entró al arca de Noé. ¿Sabes cuál es, Jorge? El delfín. <risa> qué bueno, qué bueno chiste, qué bueno chiste. <risa> Eh, bueno, claro, claro. Es un gusto poder tenerte acá en la radio y en nuestra cuenta de fanpage ¿no? en todas las redes sociales en verdad para nosotros es una bendición pero antes de irnos con Chocito queremos decirle a la gente dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales te dejo la pantalla para que tú le digas a la gente dónde te podemos encontrar y dónde pueden dejar sus donaciones, sus ofrendas para la gente que necesita la obra social que tú haces te dejo la pantalla bueno, vuelvo a repetir, eh, por WhatsApp me pueden encontrar. Más 549 341 6 62 48 94. Vamos de vuelta por WhatsApp. Más 549 341 6 62 48 94. Por Instagram arroba pochocleto.elevangelista por Facebook, página oficial pochocleto ahí es donde nos, me pueden mandar un mensajito y bueno eh, saluditos lo que ustedes quieran me mandan y serán respondidos a, a su brevedad Ok, pochocleto es un gusto poder tenerse de la entrevista pero no va a haber una entrevista sino va a haber otra próxima, ¿no? ¿se podrá? Olidándolo. Cómo no, cómo no. La próxima, Jorge, te prometo, vamos a hacer un, un show cortito de, de, de Pochocleto, donde vamos a hacer globología, eh, un poquito de si me da el espacio, vamos a hacer un poco de acrobacia, malabares, así, si me da el espacio y, y el tiempo también. Claro, claro. Pero antes de irnos quiero pasar un videito tuyo de lo que tú haces. Devocional, verdad, me ha la devocional que tú haces. Vamos a volverlo a pasar para que la gente puedan puedan ver. Hola, hola, hola, mis Los saludo con la paz del Señor. Quería hacer una pregunta. Sí, aquí. ¿Sabías que eres parte de la familia de Dios? ¿A mí me tu que a Jesús? Sí, la cinta de la familia de Dios. ¿Todavía no recibiste a Jesús en tu corazón? ¿No quita esta gran familia en Cristo? A la palabra de Dios dice, el pan 12. ¿eh? Vamos a jugar así lo que tenemos. ¿Qué les parece a ti eso? fuera bueno, gritos en visitación. El tiempo se nos acaba, para seguir jugando. Pero no para hablar de papá de Dios. Por eso quiero invitar a hacer una relación en la vida. la oración de los maridos de mi paz y repito conmigo todas. Querido, Daniel, gracias por estar con padre padres y la relación especial que puedo tener conmigo. Le pertenezco y si quiero agradecerte siempre. Amén. Es fácil de todo esto. No se olviden de suscribirse a mi canal. Wow, ¡Qué bonito video, Pochiclito! ¿eh? Pochiclito, gracias, gracias, que Dios te bendiga. Y lo vemos. personalizada más. Buena, más, más. Es bueno. Te encantó, te bueno, encantó vosotros, la tecnología. Eh. La tecnología es así, ¿verdad? ¿eh? Sí, hay que, hay que amigarse con la tecnología. Esto, esto es así y bueno... Como te decía, nos cuesta todavía un poquito lo que es la tecnología, pero vamos a ir mejorando día a día los videitos y, bueno, con más reflexiones, más mensajitos y palabras del Señor. También va a haber devocionales y, bueno, vamos a seguir jugando y aprendiendo. Ok, Fabio. Que Dios te bendiga, mi hermano. Es un gusto poder tenerte en esa entrevista, ¿no? Saber un poco de ti, lo que tú haces, el, el llamado que Dios te ha dado, en verdad. Así que Dios te bendiga, Fabio. Así que ese entrevista va a ser de gran bendición. Eh, luego, en interno, te mando el videito cortito para que tú lo compartas en tus redes sociales. ¿Ok? Amén. Dios te bendiga, bueno, mu Muchísima, muchísimas gracias, Jorge. Eh, el placer es mío. Y bueno, eh, saludos a toda la gente linda de, de Lima, Perú. Pronto nos estaremos conociendo. Y a toda la gente que nos estuvo escuchando, le mando un beso muy grande, lleno de bendiciones, y muchísimas gracias por ayud ayudarme y por el apoyo que, que nos das a, a los artistas. Eh, el, el, ayuda, el ayuda es de Dios, mi hermano, porque lo que yo hago es dar el llamado que Dios me ha dado, ¿no? Eh, a través de la eh. música, comparto la palabra de Dios, ¿no? Y hacer entrevista también hago hacer conocer gente. Que Dios hago talento. Amén. Este es lo que yo hago. Amén. ¿no? Por eso es Radio Renovado... porque es la radio de Cristo, no es mía, de Cristo. Nosotros somos sus servidores y trabajadores. Trabajamos para Cristo. Así que, Fabio, las puertas están abiertas. Cuando tú gustes hacer un show, un concierto acá, lo hacemos. Aunque yo he hecho un concierto por acá, por ese sistema, yo he hecho un concierto. Adoremos en casa, un concierto. Una temporada. Estoy pensando la segunda temporada pero con algo más dinámico, ¿verdad? ¿no? Estoy, estoy orando que Dios me dé el encendimiento cómo hacerlo. ¿Okay? Amén. Ya sabemos que, por cierto, va a ser de gran bendición para todos. Así que, Fabio, un gusto. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu ministerio, en el trabajo que tú haces, Fabio. Dios te va a multiplicar el tiempo, el que pones ahí y el minuto, te lo va a cuadrificar, ¿no? 100 veces más. Amén. Porque la gran labor que Amén. tú haces. Muchísimas gracias, Jorge. Y como te decía, le mando un beso enorme, mira un beso palomita para todos, lleno de bendiciones. Muchísimas gracias y los llevo en mi corazón a todos. Ok, Flavio, bendiciones. Bueno, acabamos de tener a Flavio entrevista con Chocrito desde Argentina. Así que... Lo pueden suscribirse a su canal de YouTube, Tavo Pochopito y buscar todo lo que él hace para poder conectarse con Pochopito. Así que en esta tarde vamos a pasar la música para los niños. Uh, y nos vamos, gente. Esa fue la transmisión de Tarde Renovado por Cristo aquí en tu programa Bye bye bye bye bye bye, chau chau chau, nos vamos nos vamos nos vamos, chau.